Hola a todos. En este vídeo hablaremos sobre cómo usar la respiración para expresar emociones en la música. La respiración es una parte fundamental de la técnica vocal, pero también puede ser una herramienta poderosa para transmitir emociones en la música. Al controlar la respiración, podemos crear dinámicas vocales únicas y expresar emociones de manera más efectiva. Primero, es importante entender que la respiración es la base de la técnica vocal. Al inhalar, llenamos nuestros pulmones de aire, y al exhalar, el aire pasa por nuestras cuerdas vocales para producir sonido. Una respiración adecuada y controlada es clave para cantar bien y expresar emociones. Para empezar, practiquemos una respiración diafragmática profunda. Para ello, coloquemos una mano sobre el estómago y otra sobre el pecho. Al inhalar, deberíamos sentir cómo el abdomen se expande, mientras que el pecho permanece relativamente quieto. Al exhalar, el abdomen se contrae y empuja el aire fuera del cuerpo. Una vez que hemos dominado la respiración diafragmática, podemos empezar a usarla para expresar emociones en la música. Por ejemplo, para transmitir tristeza o melancolía, podemos hacer una inhalación larga y profunda. Seguida de una exhalación lenta y controlada. Esto puede ayudar a suavizar el tono, y dar una sensación de tristeza y melancolía a la música. Para transmitir emoción y energía, podemos usar la respiración para crear dinámicas vocales. Por ejemplo, en una canción que va creciendo en intensidad, podemos empezar con una respiración suave y controlada y gradualmente aumentar la intensidad de la respiración y del sonido, hasta alcanzar un clímax emocional. Otra técnica que podemos utilizar es el vibrato. El vibrato es una técnica vocal en la que se produce un ligero temblor en la voz, que puede añadir emoción y profundidad a la interpretación. Para hacer vibrato, podemos controlar la respiración para que salga en pequeños impulsos, en lugar de una exhalación continua. Por último, para expresar emociones en la música, es importante ser conscientes de la letra y el significado de la canción. Si comprendemos el mensaje de la letra y lo transmitimos con nuestra voz, podemos añadir profundidad y emoción a nuestra interpretación. Al practicar la técnica de respiración, y ser conscientes de las emociones que queremos transmitir, podemos mejorar nuestra técnica vocal y añadir una dimensión emocional a nuestra interpretación.